Vamos a hacer una breve introducción a Google Drive, el servicio de almacenamiento de Google en la nube. Lo primero de todo, vamos a ver cómo acceder al servicio de Google Drive. Si estamos, por ejemplo, en nuestra cuenta de, de Gmail, desde este símbolo de aquí, vamos a buscar Drive. Y esta pantalla ya os es familiar. Bueno, lo primero que quería señalaros es que es como un administrador de archivos. Tenemos aquí mi unidad, que sería como la carpeta raíz de mi disco, en el que en este momento tengo dos archivos, estos dos de aquí. ¿Qué opciones tengo dentro de esta carpeta raíz de mi unidad? Bueno, la primera que vamos a ver es, dando aquí a nuevo, crear una carpeta. De hecho voy a crear una que se llame... Informática me aparece aquí y vamos a crear otra más, por ejemplo, matemáticas. Vale, cada una de estas carpetas, ahora haciendo clic con el botón derecho en ellas, podemos pues, cambiarlas de color si queremos destacarlas de alguna forma. Podríamos también cambiarlas de nombre, las distintas opciones que aparecen aquí. Vamos a ir, por ejemplo, a la carpeta de informática. Y dentro de informática vamos a crear ahora otra carpeta, una carpeta anidada dentro, que se llame, por ejemplo, timeline, línea de tiempo para nuestro trabajo. Tened en cuenta que desde aquí en la izquierda voy a poder ver toda la jerarquía de, de carpetas que voy creando, igual que si fuera un administrador de archivos en, en mi sistema operativo. Vale, volvemos otra vez a mi unidad, y ahora vamos a ver cómo se pueden mover archivos. Si selecciono por ejemplo la hoja de cálculo, con el botón derecho podría dar mover a, y ahora desde aquí seleccionar la carpeta a la que quiero moverlo, o también podría hacerlo de forma gráfica, desde aquí, arrastrarla, y meterlo aquí, dentro de la carpeta de Timeline. Vale, si sí, yo voy a vez a esta carpeta, veo que tengo ahora el archivo. En un archivo tengo también la opción de, de destacarlo, por ejemplo, poniéndolo en la estrella. Eh, puedo cambiarle el nombre. Si este es muy largo, le puedo poner el tiempo, por ejemplo. O incluso, cuando ya no lo necesite, podría eliminarlo o si me he equivocado y no quería eliminarlo, puedo ir a la papelera y restaurar este archivo, con lo cual volvería a estar otra vez disponible. Bien, si vamos a la carpeta de matemáticas, por ejemplo, vamos a ver que tenemos también la opción de crear nuestros propios archivos. Una vez que estamos dentro de la carpeta, desde nuevo, puedo crear tres tipos de archivos, un documento, una hoja de cálculo o una presentación. Ya veremos más adelante cada uno de ellos en detalle. Vamos, por ejemplo, a crear un documento de Google. Un documento sería como los que creamos con un procesador de texto. Ahora aquí podríamos escribir. Podríamos cambiar el tipo de letra, etcétera. Le daríamos un título al documento. Este documento se ha creado en la carpeta de, de matemáticas, que es en la que estamos ahora. Podríamos moverlo a cualquier otro sitio, desde mi unidad a cualquier otra, otra subcarpeta. Si volvemos otra vez aquí a las carpetas, veremos que además de crear los archivos, tenemos la opción, desde nuevo, de subir archivos o incluso subir una carpeta desde nuestro disco duro. Yo podría hacerlo desde aquí eligiendo los archivos de mi, del disco de mi ordenador o también puedo hacerlo de una forma más fácil arrastrando, por ejemplo, desde el disco duro, mmm, cualquier tipo de archivo. En este caso es una imagen pero podría hacerlo también con, con un documento PDF, por ejemplo, un documento de Word o lo que fuera. Vemos aquí pues, que me dice que se han subido estos dos elementos. Los voy a borrar porque es solo una prueba. Y por último quería comentaros una opción interesante, que es como trabajando con Edmodo, si estoy logueado con mi cuenta de estudiante, voy a tener, voy a tener la opción desde mi mochila de enlazar mi cuenta de Google Drive con la de Edmodo. Yo simplemente tendría que ir a la mochila, elegir aquí Google Drive y ahora conectarme con mi cuenta. Le pondría aquí mi, mi contraseña y ya tendría acceso a las carpetas de Google Drive desde mi propia cuenta de Nudo.